Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal El día de hoy les traigo, como vieron en el título, la imagen y la miniatura Y como están viendo en pantalla, el, la review del Ultimatrix o del Disc Ultimatrix Este Ultimatrix específicamente era el que más predominaba o el que más se podía encontrar en su tiempo eh, Estamos hablando del año 2011, si no me equivoco Que bueno, este es el Ultimatrix que se encontraba en las tiendas a por mayor Y que literalmente era el... Bueno, era el reemplazo del Omnitrix FX, luego del eh, Ultimate Omnitrix, etcétera, etcétera. Este vendría siendo el siguiente. Y que funcionaba gracias a unos discos. Que bueno, dais su nombre: Disc Ultimatics. Que venían en las figuras de la serie de Supremacía Alienígena. En esta ocasión solamente les puedo traer cuatro, ya que solamente tengo cuatro. Y si quieren saber cómo las conseguí, simplemente vengan al video que se encuentra aquí. Que es gracias a mi amigo Jaime. Así que bueno. Luego vamos a ir analizando esto y ahora vamos a ver un poquito qué hace este Ultimatrix. Honestamente, eh, cuando de Ultimatrix se habla, yo considero, personalmente, que es como eh, los relojes donde ya se quedaron un poquito más sin ideas, por así decirlo, porque literal, eh, son muy sencillos. Tenemos este, que es el disco Ultimatrix, que ya verán lo que hace. Luego tenemos el Budescope Omnitrix, que habrá una imagen en pantalla, que ese se le subió un tubito y tú veías... Los, los dibujos de los aliens Y teníamos el, eh, no me acuerdo el nombre Lo voy a poner en el título Que era este Omnitrix, tú levantabas esto Y lanzabas esas figuritas que también venían con las figuras Así que bueno, sin más añadir, sin más rodeos, sin más vueltas Vamos a pasar al análisis de este Ultimatrix Y bien, eh, en cuanto a diseño podemos ver que es un Ultimatrix Evidentemente Y que tiene un tamaño muy bueno Ahí pueden ver mi muñeca y pueden ver que calza bastante bien Podemos ver que tiene un panel aquí, eh, obviamente plástico sin ninguna función, los tubitos del Ultimatrix, el diseño del mismo, el... la entrada, o sea, donde se ingresan los discos, un botón, que es el botón encargado de levantar este esto, el sistema de este reloj. Eh, por la parte de abajo tenemos la correa, que bueno, no es una correa plástica, sino que es, es una correa... Como de género, de velcro mejor dicho, es una corra de velcro Bastante eh, práctica, sencilla Bueno, este, este ultimatex yo no lo tengo desde hace tiempo Yo lo conseguí en una venta, en una publicación de Facebook De Marketplace, ahí lo conseguí y me lo compré a un muy buen precio Vale, eh, y como dije los discos son gracias a mi amigo Jaime Bien, por la parte de acá tenemos el interruptor Que al eh, accionarlo... Se nos prende una luz amarilla. Vale. Este Onetix es muy sencillo. Literal es muy sencillo. Y eh, bueno. Hay unos discos de ciertos aliens que no suenan. Que no tienen sonido. Y eh, afortunadamente todos los que tengo aquí sí suenan. Vamos a partir por este. Que podemos ver ahí. La imagen del disco. Que es un... Espera un poquito. Déjeme ah, ahí está Que es un, un mongosaurio supremo. Esta figura, o sea, este disco viene con la figura básica de un Mungusaur Supremo. Y vale, por acá, teniendo el Omnitrix en nuestras manos, nosotros insertamos el disco, no sé si se dan cuenta, y hay tres botones. Y aquí tenemos, eh, por el lado de acá, como un diseño que calza perfectamente con el Omnitrix. Así que nosotros vamos a, a un poquito que se me abrió, vale, vamos a aquí, colocarlo aquí y empujarlo hasta que llegue ahí. Hará una luz verde y luego una luz amarilla. Nosotros al presionarlo, esto se levantará y pasará a esto. Esa es como la funcionalidad principal de este Omnitrix, que es colocarle el disco del alien en específico, apretar este botón, se levanta y se abre. Y dice la frase respectiva del alienígena, en realidad del nombre. Para cerrarlo simplemente lo presionamos y lo tiramos de acá. Algo que me di cuenta es que tiene un sistema para que se levante pero no tiene un sistema para sacar el disco. Vale, el siguiente disco que es, aquí lo pueden ver, amenaza acuática, water hazard, muy bien. Lo colocamos y lo accionamos. Vale, se, se me trabó. Ahora sí, de nuevo. Gente, no salió. Ahora sí. Este BDX es como un poco... No sé si será el mío, los discos o qué. Pero es como un poco... A veces funciona, a veces no. Vale, el siguiente aquí lo podemos ver. Fuego, pantanoso Supremo, Ultimate, Swampfire. Lo colocamos carga, la luz amarilla y tres veces ese de ahí y le damos muy bien y ahí lo tenemos ahora el último de este de los discos que tengo disponibles que es, aquí lo pueden ver Ultimate Big Shield o Fuego nada que ver, Frío Supremo vale, lo insertamos lo accionamos y se levanta. Y bueno, este es el sistema de este Ultimatrix. Bastante sencillo. El único problema es que dependías de comprar las figuras para tenerlas todas. Y bueno, ahora un, eh, un, una, un pequeño spam. Si ustedes quieren eh, ver un Ultimatrix con todas las figuras, les recomiendo el video de mi amigo Leandro10Ultimate. Que él subió una review con todas las figuras de esta línea. Y del disc Ultimatrix, así que si ustedes quieren ver una revisión mucho más completa de este, seguramente se los deje aquí, si es que YouTube me lo permite. Y antes de pasar a otra cosa que también les estoy mostrando en este video, este tiene la opción de quedarse así. No tiene ninguna funcionalidad, pero queda bastante interesante para los que solamente se pueden comprar el disc Ultimatrix y ninguna figura. En lo personal, si usted tiene la posibilidad de comprarse este Omitrix o este Ultimatrix, háganlo a un muy buen precio. Yo no pagaría mucho por él. Pero es bastante interesante. Y si ustedes son, eh, son pose poseedores de una de estas figuras, mucho más recomendado. Así que eso. Ahora vamos a dejar esto de lado y vamos a hacer una revisión rápida de esto. Ultimate eh, Humongousaurio Supremo. Que vale, es la versión deluxe de, de Humongousaurio Supremo. Este posee una, un tamaño mucho mejor. Y es mm, una figura a escala en relación respecto a hablando. O sea, si hablamos de escala, bastante buena. Y tiene, bueno, este como es deluxe, tiene esto, esta posibilidad de abrirle esto y sacar uno de sus cañones. Y este cañón dispara un, un misil. Lastimosamente, esta figura no tiene un misil, así que no puedo mostrárselas. Porque la encontré en segunda mano, pero es una figura bastante bonita. Se pueden dar cuenta ahí que está bastante detallada y bastante genial. Así que bueno, esta ha sido la review del de Ultimate disc Omnitrix, o no... Eh, Disco Ultimatrix Y de Omongosaurus Supremo Que por cierto Los voy a dejar en la pantalla Si es que quieren ver Cómo se viene en caja Y todo eso Así que eso Esta ha sido la review Del día de hoy Espero les haya gustado Y nos vemos la próxima vez En una nueva review Adiós ¡Chao!